Leer textos, distintos tipos de textos, con aprovechamiento, es una habilidad básica del trabajo intelectual que el estudiante debe cultivar. Por esto conviene que el profesor promueva activamente el conocimiento y la lectura de buenos libros, artículos y otros documentos relacionados con su materia. Es tradicional que el profesor sugiera en su asignatura bibliografía básica y complementaria o artículos científicos, o dé a conocer algunas de las revistas más importantes en su área de conocimiento. Y también los libros, los grandes libros, siguen siendo la mejor oportunidad de formación cultural e intelectual. Abren a nuevos mundos y llevan a dialogar mentalmente con grandes hombres e ilustres pensadores. Hay corrientes que proponen una educación universitaria basada en los grandes libros. Y dejando de lado las matizaciones que se puedan hacer a este planteamiento, lo cierto es que parece lógico y necesario que la lectura de libros, especialmente significativos en la historia de la humanidad, sea parte de la formación universitaria y de toda formación de calidad. Y materiales más usuales como los apuntes, editados, notas técnicas, guiones, artículos, etc. Los usamos mucho en la enseñanza, además de los textos y manuales. Es verdad que los formatos digitales van extendiéndose, pero el material escrito sigue siendo muy apreciado porque es fácil de producir y distribuir, se puede usar sin dispositivos especiales y para muchas personas resulta más fácil informarse y estudiar en papel que en las pantallas. La lectura de textos escritos normalmente exige al lector un trabajo para asimilar el contenido mayor que el que pide una clase. En la clase el profesor suele adaptar los contenidos y ritmos de la explicación a sus oyentes, pero el texto se nos ofrece sin especial adaptación y es el lector el que debe extraer las ideas principales, relacionarlas entre sí y profundizar en ellas. Algunos estudiantes tienden a leer y a estudiar de forma pasiva o memorística, que produce un conocimiento superficial. Para que la lectura sea activa y crítica, es conveniente que el profesor oriente a los estudiantes en cómo aprovecharla mejor. Ayudas para aprovechar mejor y aprender a leer con eficacia son, por ejemplo, los comentarios de texto hechos por el profesor, las guías o rúbricas que ayudan a fijarse en determinados aspectos, la corrección de resúmenes, esquemas o ensayos que los alumnos hayan hecho sobre el texto, los test para comprobar si la lectura ha sido atenta, etcétera, También ayudan a muchos alumnos detalles más elementales, como son el concretar bien el trabajo que se pide al alumno, qué libros o materiales tienen que leer, cómo tienen que cogerlos en la biblioteca, con qué criterios va a estar la lectura bien hecha, las fechas en las que debe estar hecha, etcétera. Estos detalles que ayudan al alumno. algún profesor le puede parecer este planteamiento excesivamente rígido y es verdad que sería más elegante que el profesor simplemente hiciera sugerencias de lecturas interesantes y que los estudiantes las aprovecharan sin necesidad de detallar más los procedimientos de trabajo y de evaluación, pero en la práctica es frecuente que los estudiantes, sobre todo si son de grado o preuniversitarios, hagan superficialmente o no hagan las lecturas que se les piden como complemento a las clases. Si realmente se espera que los alumnos hagan las lecturas que se les sugiere y que esta lectura sea reflexiva y bien aprovechada, el profesor debe evaluar de alguna forma esta actividad. Como siempre, los detalles son vitales y que no pase demasiado tiempo entre la lectura y la realización, corrección y comentario del ensayo correspondiente, por ejemplo, es muy relevante.